Hay un millón de cosas que quisiera susurrar Y tengo que contentarme con quitarme a mi salón No perseguir mis huellas, no lograrás descifrarme En de la salida me quedé yo en un cajón Que mientras tanto escuchas cuando hago pulir mis manos Desesperado, quito mirando desde un rincón Espero que el silencio no te cambie demasiado Nunca estuve en mis manos poder decir que no, no, no Todas mis nubes están solas Me despierto cada día más Puedo contarte en un sueño quizás Y sin razón me esquivo cada movimiento Y me evito cada sensación Y cada pensamiento Hay un millón de cosas que quisiera susurrar Me tengo que no toque, contentarme con mi a mi salón. No persigas mis huellas, no logras descifrarme no de me la saler, que no en algún cajón Que mientras tanto escuchas con la boca mis manos Desesperado, inquieto, mirando desde un rincón Espero que el silencio no te cambie demasiado estoy en mis manos, Cansado de sentarme entre tus piernas de cristal La paso que deslizo por encima de tu piel El de me, me vuelve a retroceder Hay un millón de cosas que quisiera susurrar Y tengo que contentarme con no Misa, no no persigas tus huellas no logras descifrarme no contras de no salirme el que debe nunca No quiero estar tus luchas, papá, mis manos, Desesperado intento mirando desde un rincón Espero que el silencio no te cambie demasiado